Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy te invito a hacer un entrenamiento per la esquina, en español, espalda. Aprofito con este momento para darle un saludo a Yona, Sergio, Giuseppe, Federico, eh, Giorgio, a tutia, y a todas las personas que nos guardan. Y si tú sei nuevo que estás guardando con este canal, mil miles, miles, miles, miles, gracias. Espero que estos ejercicios te, te ayuden a, a mejorar tu, tu esquina, ¿cierto? Si tú la vas más grande, más larga, la debemos piu más peso. El giorno de hoy he portado estos dos manubri, he portado mi, mi, mi, mi, mi, mi valilleta con el soldi. No, no, no, con el peso, con el peso. Esta valilleta pesa aproximadamente 20 kg. 20 kg. El giorno de hoy voy a hacer 4 ejercicios para la esquina. Vamos a alimentar esa esquina fuerte, grande, larga. No sé, no sé posar. Debo mejorar el cuello, pero más me no preocupando de cuello. Pero vamos, lo importante de hoy es que tú tonifiques tu esquina. Le, te recuerdo, o aunque fatto un video para per la esquina con elástico. Si tú no hay a casa, cueste manubri va bien puede hacer eh, mi alineamiento con elástico el día de hoy aunque a estos ejercicios de la esquina de, de la espalda voy a ayungarlo un poquito de abdomen así hago un ejercicio de, de, de esquina y le ayungo uno de abdomen y le una pausa vamos a hacer un alineamiento tranquilo, relajante, vamos a hacer eh, este alineamiento per meliore, porque yo voglio que tú me llores, tú, tú seis constante lo fai de 2 a 3 vueltas a semana, vas a lograr un gran objetivo, vas a reunir tus objetivos, lo importante es ser constante y disciplinado ok, vamos a iniciar y vamos a mover un poquito nuestra, nuestra nuestros brazos, la espalda la espalda dietro la espalda en dietro avanti abros, no me frega niente, suben yo, suben yo ta ta ta ta Pura, puro, puro, puro la parte del dorso, esquina, espalda. En estos jordos vamos a arenar un poquito la gamba, ¿no? porque no podemos diventar el tropo largo, ¿no? en la parte superior y soto, muy estrecho. No, no, no. Lo importante es eh, lograr eh, el equilibrio, el equilibrio. Va, ven, nuevamente va, indietro, indietro, avante, su, enjú, ta, ta, ta. respira profundo, he dimenticato mi hidratación he dimenticado mi hidratación, De debajo de la cual que no manqué nuestras hidrataciones para complementar el nuestro ejercicio ejercicio, ejercicio se mueve un poquito aquí pierde aunque hoy no elaboramos la parte inferior pero a ver, una información para que consiste el activo y no, no nos fachamos mal con este allenamiento ok, vamos a iniciar con un, con mi hidratación Ah, no te pongo aprofito si tú ancora no te has inscrito inscríbete con este canal hoy no vamos a utilizar timer vamos a alinearnos alineando así tranquilo vamos a hablar vamos a dialogar ya tú sabes vamos ¿no? a meterte con este ok nuestro primo ejercicio pero en nuestra esquina voy a voy a guardar que lo vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer vamos a hacer en esta posición en esta posición tipo piegamente piegamente pero con el manubrio voy a hacer esto enciendo, y salgo detrás, meto ta, ta. Okay. <ríe> lentamente, vamos a abrir eh, a, a la extensa misura de la espalda pio amante, vamos a fare uno più largo así, nos ayuda a abrir nuestra esquina ok, el peso es muy relativo, si tú eres muy fuerte, metele un peso, si estás iniciando metele un peso moderado, ¿cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 12, 12. Cada ejercicio lo repito 3 volte. Ok, se va, se va, se va, prepárate. 3, 2, 1, Pia. Ok, guardalo qua. 1, 2, 3. sempre diritto 5 6 Pie. Vamos a tocar, vamos a tocar, a procurar tocar 25 voltios ok. Con la mano, toco la punta del pie, ok. Prepárate 3, 2, 1, via. 4, 5 uh. <ríe> esto no como espostado postato <ríe> ok, ok hacemos una pequeña pausa una pequeña pausa uh. respira profundo, respira ah. concéntrate, que entre los signos así la energía y la fuerza de para en nuestra segunda serie, segunda serie. como lo he dicho si prende un peso moderado si tú voy a <risas> fatigar un poco, un poco a la izquierda ayúdele un peso ayúdele ayúdele, si no, historia de peso aunque lo puedes hacer con con una botella de agua si tú no vayas a casa a la, el manubrio prende una botella de agua, cualquier cosa que sea eh, piú ligero ok, ta ta ta ta me preparo me preparo para nuestra segunda serie nuestra segunda serie se va a sentir mucho. Se va a sentir. Debes concentrarte. Eh, para una respiración de voluntaria. Ok. Entonces, si solo pueden parar. Ustedes pueden parar casa. Vamos a poner un poquito puesto. esperamos que, que no venga la policía y nos <ríe> no facha la <ríe> Ok, ok, ok, ok, ok. vamos hundiamos nuestra segunda, nuestra segunda, nuestra segunda, nuestra segunda serie. Prepárate, prepárate. 3, 2, 1, vía, vía, vía, vía. Puedes hacerlo corto, largo, como voy. Importante que tú lo hagas. Ok, se va, se va. Uno. Madre de Dios, presente. ¿Cómo va? Ah, debo mejorar, ¿no? Es picola, ¿no? Picola, picola. Como primo yo jugaba para bolo, yo te digo la verdad. Yo no esquina que en el enojo. El enojo es en la izquierda. Me piacho de piúl adobe y le Ok, perfecto. Andiamo nuestra segunda doble, siempre el esteso ejercicio el espeso, con las dos manos Toco la punta del pie ok prepárate prepárate baby cómo va cómo va Giorgio Federico Giuseppe Sergio Jonah okay vamos tres dos uno Villa debo tocar uno dos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 ya está inventando larga la espalda la espalda mía <ríe> larga larga <ríe> imagina si la facho dos vueltas de semana <ríe> divento como un butafori, <ríe> eh, ok perfecto respira profundo puede hidratarte puede hidratarte eh, y vamos a parar nuestra nuestra terza siempre el exceso ejercicio Eh, la esquina, aunque eh, nuestro grupo secundario, el bichipite, por el bichipite se ve un poquito fatigado, se siente la fatiga, se siente el cansancio. Ok, prepárate. Último, último esfuerzo, último, último con este matador. Usted es un ejercicio matador, los otros serán más tranquilos, más relajados. Ok, prepárate. 3, 2, 1 Villa, villa, villa, villa, villa, villa 1 2 3 4 5 Tira, mira. 6 6 Madre de Dios, ¿qué me ha dicho que faciera con este ejercicio? ¿Qué me ha dicho? Yona, Yona, me estáis destruyendo. Uh, uh. Respira. mal continua. Abdomen. Abdomen, abdomen. Abdomen. Uh. Madre de Dios madre de dios, dame tu poder, dame tu fuerza espartaco, gladiatores, dioses, toque, okay. cuante, hagamos de toque que 25, 3, 2, 1, villa, 1, 2, 3, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 uh, uh, uh, 60 60 no es uno te regala niente, no es uno una veladona costa no es que uno la esté comprando pero que va el perfume, que el díaño el regalo, un buen restaurante costa, voy a manjar el peche così cosí, bono bueno, debes pender, voy a un buen vestito, debes pender, voy a curarse, eso, costa, voy a hacer ejercicio con Pablo, te estanca, debes hacerte presto, eh, motivarte y cuando no hay bolia, pero cuelo te dará el gran resultado, la disciplina y si tú creas buenos hábitos, ok. Tu riposa, tu riposa. Nuestro próximo ejercicio, nuestro próximo ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Prende los dos manubres, prende los dos manubres, facho con una sola: uno, 2, tres, cuatro, cinco. Ok, <ríe> y después la lluvia de los abdominales. Yo creo que no esté le puso a Junger un poquito de peso me voy a meter un poquito de peso un poquito de peso un poquito de peso ok, fachamos la prima cosilla y, y en la pausa se ve el peso 3 2 1 vía esquina directa guarda directa piego ginocchio y va y se va 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, siempre la esquina directa, después voy a cambiar el perfil para que tú guardes. ¿Cómo lo no, hago? Ok, encuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de plan. Voy a contar 30 segundos. Vamos a abrir y que y dietro. Vamos a hacer esto. 1, 2, ok. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va.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 mi esquina viene más grande, más fuerte, si la estimulo, si mi espalda, mi esquina sale de la zona del confort, Eche de la zona del confort, Sergio, Giuseppe, Francesco, Iona, ¿cómo andiamo? el Giorgio, ¿cómo andiamo, Giorgio? ¿cómo andiamo? perfecto, ¿alguna un Sí. Perfecto, tu riposa, tu riposa, te doy tiempo de que ripose. Vaya en baño, vaya en baño. Prende cosa de beber, que te hidrate a tu conveniencia. Ok, perfecto, perfecto. Andiamo con nuestra segunda. Con nuestra segunda, siempre este ejercicio. Puedes guardar, y ¿vale? abro pies.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 Uh. se estanca la esquina, anti brazo ok, ¿Cuál continua, abdomen se repite, se repite, plan, faccio 10, dopo 10 fermo y dopo 10 nuevamente aprendo ok, si sí va, si sí va, si sí va 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7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 Tú este esfuerzo vendrá pagado. dale, dale voy a tu objetivo continúa, continúa conmigo. Continua, continúa, con continúa, continúa, continúa, ah. ay. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay dame tu fuerza Spartaco dame tu fuerza ok, vamos a hacer la última la última, la última siempre me hidrato Sabroso, sabroso, rico, saporito. <risa> ok, perfecto. ¿Qué es por Me piace a mí. Eh, he iniciado en la universidad a jugar el parabolo. Parabolo está todo mi sport que me ayuda a hacer tante cosas. Aunque me piace el basket. El basket me piace. ¿Cuántos años yo? Escribíteme y yo te respondo. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo de esta forma.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 Uh. Paso a paso, Paso a paso, después, después, después. piano piano andiamo avanti, piano piano mejorando. Piano piano. Al final, vince la persona que es constante y disciplinada 3, 2, 1, vía, vía, vía, via, via, via, vía, vía. se va, se va. 1 2 3 4 5 seis,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 vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, cambiar. te soy un guerrero, no te fermas más, ok, nuestro próximo, qué vamos a hacer, vamos a meter mucho bacini en el, el, el, el manubrio, vamos a hacer tipo pulé con esto, tra, chiuso, guarda qua, chiuso, chiuso, tra, tra, molto chiuso, tra, tra, tra. fino a donde comienza el pectoral esta zona, vamos a hacer esto, cierro, cuido, cuido con el manubrio y lo hago así. Tra, tra, tra. Importante, la posición de la espalda. Puedo abrir el pie y esta de la espalda. Cuarto aquí, inclino el pecho avanti. Izquierda directa y voy a hacer esto. Tra, tra, tra. ¿Ok? Dopo de cuello le, le ayungo un otro ejercicio para el abdomen. Prepárate, prepárate, bello. Prepárate, Jonah, Sergio, Giuseppe, Federico, Giorgio, ¿cómo andamos? No te enfermo más. <ríe> ok, prepárate, vamos a iniciar nuevamente. Vamos a iniciar. Yo estoy bien, bien ajustado para que no sea un poquito así estrecho. Ok, voy a hacerlo así largo, así guardate. Mira, guarda, estretino, estretino, estretino, guarda, estretino. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 15, 15, 15, ok. ¿Qué vamos a hacer? Gómito, toca el ginocchio. Vamos a hacer esto. 1, 3, vamos a hacer 30, 30, ok. Prende un bocchino de aria. Prende un gocito de aire, prepárate, se va. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, toca. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 más. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 10, Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo bruja, tu cuerpo suda, tu cuerpo es de la zona del confort. Estos ejercicios te ayudarán, te ayudarán a meterte en forma. No dimenticar de hacer ejercicio aeróbico: correr, saltar la corda, montar en bicicleta, <ríe> eh. Caminar su tapirulán <risa> a, mí, a mí me pese tantísimo la, la corda, ¿cierto? No es problema del ginocchio. Si estoy problema del ginocchio, eh, medio no, no saltar la corda. No sé que sea un, un lugar de, con leño donde tú amortigües la caduta, porque el impacto del ginocchio eh, no te fa, no fa pena, sino hay fortalecito el, el cuadricípite. Ok, vamos a, a far nuestra segunda. Segundo, segundo, segundo. Vamos a hacerlo de frente, de frente, de frente. Vamos a hacer, fare... hemos hecho 15. Abro esta misura de espalda, vea, me inclino, esquina derecha y se va, se va, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ay, ay. Madre de dios, madre de dios. Dame energía y fuerza, Ok, vamos a hacerlo un poquito más più rímico, più alternato, más veloce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 diez, uno, 2, tres, 4. 5, 6 ok uh. ah. están dando vía el sol, están dando vía el sol, pero el sol es tú, soy tú. hace una pequeña pausa prendo un gocho de aria oxígeno, oxígeno arriba mis pulmones oxígeno, oxígeno arriba mi cuerpo dame energía, dame energía para hacer la próxima y, y luego echamos otro ejercicio por per la, per la esquina así echamos solamente 4 ejercicios de este ejercicios son 4, 5, 6 son tantos pero yo oye, solamente portando 4 4, 4, 4 ok, andiamo andiamo ok, perfecto ok, ocho di aria oscille, oh, sí, oscille, sí, oscille sí, importante, abrir siempre un poquito la, la espada, así damos un poquito de seguridad Cosí sembramos un poco. No, no. Ah, abramos un poquito la espalda, Cosí. Eh, se imponente cuando arriba donde tu fidanzata, donde tu amante, ¿no? aunque tu mamá. Cosí, cuando te vean que tú abres la espalda y no, con lo hay que haber paura Con lo dale nato. se siente seguro. Ok, vamos a parar mmm, el último, el último. El último. Prepárate. Prepárate. Prepárate, baby, prepárate. Preparate, prendo este peso, cambio la postura, la postura, siempre sempre chiuso, chiuso, chiuso, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Dopo no, después pues, es de este ejercicio, si tú ves que ancora se energía, fallo un ejercicio per legambas. <ríe> per legambas. Ok. Eh, abdomen, abdomen, último. Último de abdomen. Último, último. Último. Último de abdomen. Se va. Se va, se va, se va, se va. Se va. 3, 2, 1, brilla. 1, 2, 3, 4. Um, dois, cinco, sete, nove, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, sete, quatro, cinco, sete, quatro, cinco, 9, 10 uh, uh, uh. Ah. ok tu riposa nuestro próximo ejercicio para la para la esta encuesta posiciones prendo el peso, voy a hacer esto tra, salgo tra, salgo tra, salvo. ok? ok, ok ok, te voy a basarle un poquito el peso porque el peso eh. No basta el peso, no basta el peso, no basta el peso, ok, muy bien. porque tu riposo tu riposo okay ok perfecto vamos a vamos a iniciar en nuestro ejercicio te lo hago te lo va a parecer sin, sin o así tú guardas el movimiento el movimiento ok le metes un peso justo un peso justo para este ejercicio porque ya ya la esquina está un poco estanca que vamos a hacer, prendo el peso en la mano vamos a parar con esto tra y salgo tra y salgo ok prepara 3 2 1 Via, 4 pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 in più, 2 in più, 2 in più, 1 in più, 1 in più, 1 in più, 1 in più. Ahhh, un altro, un altro, un altro, un altro. Ok, perfetto. Perfetto. Adesso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 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh, uh. Ok. Ah. Eh. Madre de Dios. Madre de Dios. Danos fuerza y energía. Porque manca el último. Mancan los dos ejercicios en plus de dos repeticiones y por el giorno de hoy. Ah. Molto rico esto. Molto saborito. Ah, Me piace. Uh. Uf, ah, concéntrate, concéntrate Siempre que tú, tú falles un ejercicio eh, Debes sentir el ejercicio Sentirlo, que lo sientes Si tú estás haciendo un ejercicio, por ejemplo, para la esquina Y siente sen, y el polpacho Lo estás haciendo mal eh, Debes concentrarte Cierto, son ejercicios Músculos principales y secundarios Seguramente, pero tú debes, primo Sentir el primario, ¿no? Por secundario Por ejemplo, en este ejercicio Sentimos un poco el... Eh, la esquina, la espalda Aunque el bicipiti Pero nuestro, nuestro grupo principal es la esquina Ok, perfecto Nuevamente, nuevamente, nuevamente Prendo el peso Prendo el peso Prendo el peso E iniciamos 3 Esto está como un poquito está... Ok, está gritando Tres, dos, uno vía, Uno 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vamos a en el último? 15 Segundo me, le poteva meter más peso Segundo me le poteva meter más peso Después le meto al menos un disquino, Un disquino que sintamos un poquito más la fatiga più la fatiga a nuestro último Ok, prepárate. Son 30, son 30 3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 Y nuestra última serie voy a añadir eh, un poco el kilo que presenta se más la, la fatiga a nuestra piernas, a nuestra, nuestra espalda y a nuestro bicho. Considero de fare estos ejercicios al menos tres vueltas a vueltas. Tú puedes variar el peso, el peso, las repeticiones. No te puedes limitar solamente a far 3 de 10, no, si tú puedes far el 15, y fai 15. Ok, esto sembra, sembra un yogo, un yoko. Si esto fuese la Fórmula 1, subito <risa> pero como estamos en la vida real, <risa> toca así. Ok, perfecto, perfecto, perfecto, ok. Ok, vamos a hacer nuestro último ejercicio. Último, último. Nuestra, nuestra última serie, excusan. Nuestra última serie. Se sentirá un poquito la fatiga. Vamos a procurar hacer el 10. Porque ya habíamos hecho primo 15. Oye, me he hecho mal igual con una, con una espina, cualquier cosa. ¿Era un vitrio o qué? No, estamos bien, estamos bien, dai. Estamos bien. Ok. Prendo el peso. Prendo el peso, se sente, ¿no? Vamos a farlo lentamente porque ya, ya hay più più peso. Uno, dos, arriba el Messi, tres, cuatro, cinco, seis. 7 8 10 Vamos a parir 2, 2, 2, 2, resiste ah, Último, Último, Último, último. Ah, Madre de Dios Madre de Dios Dame fuerza y energía Persigue Ah, abdominales, abdominales, abdominales. Russian twist, vamos a parar un poco de fronte, consiguiéndome. Me guardate un poquito de fronte, ya lo pasto de laterales. tira un poquito indietro el, el tapete. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.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 madre de dios, madre de dios, te la habíamos falta, te la habíamos falta. te recuerdo, tú puedes modificar las repeticiones, aunque el peso, concentrarte, hacerlo lentamente lo importante, una buena postura y que tu, es, tu esquina se siente, guarda la esquina mía, guarda debo mejorar, no sé, no, sé, no sé posar, no sé posar, pero siento la fatiga como le he dicho prima, abro un poquito la Tú abres un poquito la espalda, se va a ver más grande la esquina. No dimenticarte de, de far stretching. Sopra, te voy a dejar el, el stretching que tú debes hacer Es un ejercicio, un entrenamiento para eh, un stretching la partes superiores e inferiores. Tú solamente vas a hacer la parte superior. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. <risas> Yona, Sergio, Federico, Giuseppe, ¿cómo andato? Ok, nos vemos, nos vemos, a la próxima.